Pues como a mí me gusta mucho el colegio, pues lo he pasado un poco mal. Pero eso sí, he aprendido más, más cosas sobre el ordenador. Un poco difícil al principio, pero luego me he acostumbrado un poco.